Hola, en este vídeo mostraré cómo utilizar el programa GMSH. Este es un programa de mallado bajo licencia GNU, el cual está disponible en los repositorios de Linux. Para utilizarlo podemos ejecutar el comando que vemos en pantalla, sudo apt install gmsh. Posteriormente podemos invocar el programa a través del menú de programas, mediante el comando gmsh. Igualmente podemos invocarlo a través de la consola, el cual podremos invocar con su nombre, gmsh. Podemos ver... ¿Cómo es su interfaz? Siendo bastante sencilla. Sin embargo, este programa tiene muchas peculiaridades las cuales pueden no ser típicas de otros programas de, de otro tipo, ya que estos programas pueden ser más convenientes para algunos tipos de programación. Por ejemplo, podemos observar que existe el menú de geometría. Podemos hacer clic en él y abrir el menú de entidades elementales, hacer clic en A y ver... Que existen distintos comandos que se pueden ejecutar acerca de dibujo, como por ejemplo, puntos, líneas, círculos, superficies planas eh, y volúmenes, los cuales son los elementos básicos para dibujar. Además, es posible de utilizar otro tipo de elementos, los cuales están predefinidos con unos parámetros, los cuales ayudan a dibujar ciertos tipos de geometrías. Como por ejemplo, pueden ser los, toro, los toros o los splines, los cuales ayudan a hacer ciertos tipos de geometrías de una manera sencilla. Sin embargo, la utilización de los mallados lo que hacen es discretizar una geometría en una serie de puntos y líneas los cuales pueden ser considerados rectos, para posteriormente ser utilizados en un programa de elementos finitos. Esta discretización es posible y, y generalmente asume cierta parte de simplificaciones, las cuales pueden ser concebidas como puntos y líneas de manera básica. GMSH tiene algunos tipos de eh, consideraciones que pueden hacerse al principio de su uso. Sin embargo, podríamos empezar, por ejemplo haciendo uso de los distintos puntos en una geometría. Para ello podemos ver que podemos eh, dirigir las distintas coordenadas de los puntos, escribiéndolos a mano, de tal forma que podamos añadir un punto, como por ejemplo el 00 o el 01. Igualmente podemos elegir más puntos ubicándolos en, en la pantalla. Para ello deberemos hacer uso de la posición y de la, el uso de la tecla E para ejecutarlo, en lugar del típico clic con el botón derecho del ratón. Esto dibujará varios puntos. Ahora hemos dibujado una serie de puntos, los cuales se ven de una forma muy somera, ya que son estos puntos que se ven aquí marcados. Estos puntos pueden verse con sus nombres, de tal forma que podemos acceder a través del menú Tools y al menú Opciones. En este menú podemos ver las distintas opciones de configuración de GMSH. En ella podemos hacer uso de la opción Geometría para visualizar los distintos tipos de puntos, curvas o superficies, u ocultarlos. Igualmente podemos ver sus nombres o sus títulos. También podemos ver cómo estos son mostrados, con una descripción o únicamente con su elemento. De esta forma, es posible que veamos de una forma más identificada y más clara cuál es la ubicación de cada uno de los puntos. Igualmente, en este menú de opciones, no solamente se modifican cuestiones básicas de visualización, también se ejecutan algunos de los parámetros de configuración de GMSH. Por ejemplo, en la opción Mesh, podríamos ver también las opciones de visibilidad, las cuales podríamos cambiar eh, una a una. También podríamos hacer uso de la opción general, en la cual existe un comando básico si queremos elegir eh, elementos de orden 2, el cual se puede cambiar desde esta ubicación. Igualmente, podemos hacer uso de elementos incompletos. Este tipo de uso de elementos incompletos es el elemento C3D20, el cual es un elemento de tres dimensiones típico de Calculix, ya que existiría otro tipo, el C3D27, el cual no está disponible en Calculix o en CCX y es posible que no sea eh, un elemento adecuado para el uso en programas de elementos finitos. También es posible la utilización de distintos tipos de mallados, los cuales generalmente hacen uso de un mallado inicial eh, triangular, el cual puede recombinar los distintos triángulos para dar lugar a cuadrados o cuadrángulos. Estos posteriormente pueden ser excluidos para hacer elementos eh, eh, prismas y elementos de hexaedros, los cuales son más típicos. Igualmente también es posible mallar en tres dimensiones con tetraedros de una manera sencilla. Estas opciones de configuración se pueden cambiar desde el menú opciones o desde otra forma de menú de configuración. Una vez cambiadas estas configuraciones podemos observar eh, cómo es la geometría de una manera más, más adecuada, pudiendo realizar líneas, las cuales podemos ubicar desde su punto original, el cual en ocasiones hay que elegir con bastante precisión, a su punto final. Igualmente podemos seguir seleccionando puntos para dibujar las distintas líneas. Una vez eh, seleccionado y creadas las distintas líneas, podemos seleccionar un perímetro, el cual dará lugar a una superficie. Para ello podemos hacer clic en planes subfaces. Esto nos elegirá una serie de líneas contiguas con las cuales realizará un plano. Una vez elegido y terminada la selección, podemos eliminar los huecos interiores o presionar la letra E para terminar la selección. Podemos ver cómo se marca con una línea discontinua el plano. Este plano ya puede ser mallado haciendo una malla inicial de nuestro archivo de ejemplo, pudiendo mallar en una dimensión y en dos dimensiones, viendo cómo se crean los distintos elementos, los cuales pueden ser visualizados modificando las opciones de visibilidad, en las cuales veamos las distintas caras. Podemos hacer otro archivo de ejemplo. Generalmente GMSH trabaja con un archivo, el cual va modificando cada vez que ejecutamos un comando. Estos comandos se guardan en el archivo utilitel.com. .geo. La extensión .geo es típica de GMSH. Podemos crear un archivo nuevo, el cual guardaremos con el nombre file.geo. Este nos mostrará si existe previamente otro archivo con ese nombre. Podemos dar clic en delete para asegurarnos de que es el archivo que queremos guardar. Igualmente podemos elegir distintos tipos de núcleos, pudiendo elegir open cascade En este archivo podemos hacer otro tipo de elementos, como por ejemplo los arcos circulares. Podemos ver que podemos elegir las distintas coordenadas de sus puntos, como por ejemplo las coordenadas del centro, su radio y sus ángulos inicial y final, pudiendo hacer clic en añadir. Y terminando la geometría que queríamos dibujar. Esta geometría la podemos editar mediante un script. Para ello podemos hacer clic en Edit Script. En ocasiones es posible que si no tenemos el editor configurado por defecto, no nos funcione esta opción, pudiendo acceder otra vez a las opciones, a través de Tool Options. En ellas, en general, advanced, podemos hacer uso de otro editor de texto el cual tengamos instalado en nuestro programa. En Windows podemos poner la ruta completa de C2 puntos. En, en Linux podemos invocar con el comando que se utiliza para, para en modo consola. Para ello podemos utilizar un comando similar a este, similar a este si utilizamos mousepad. El cual nos permite distintos tipos de apertura de, de las ventanas. De tal forma que yo elegiré este método para abrir los archivos. También podemos elegir el nombre del archivo original. También podemos abordar las distintas opciones de configuración, de tal forma que estas sean mantenidas la próxima vez que abramos el programa. Las, las opciones de configuración de cada script es, es prescriptible modificarlas cada vez que se utilizan, de tal forma que sean asociadas a cada archivo de script. Podemos utilizar un entorno oscuro, el cual a mí me suele resultar más, más práctico para algunos usos. Además, ahorra energía. Ahora hagamos clic en Edit Script. Podemos ver que se abre una ventana de edición, la cual nos permite editar el archivo. Podemos ver que en él tenemos la geometría que hemos dibujado, el círculo. Podemos redimensionar estas ventanas para adecuarlas a nuestro tamaño. De tal forma que podremos visualizar tanto una ventana como otra en un tamaño más adecuado al tamaño que queramos. Igualmente, podemos redimensionar eh, en la dirección eh, inferior viendo de una manera más grande el dibujo que hemos realizado. Esta macro la podemos modificar manualmente para modificar cada uno de los valores, de tal forma que podamos dibujar de manera descriptiva o en tipo script. En este ejemplo dibujaré este círculo de otra forma. En lugar de dibujar el círculo completo, como posteriormente necesitaré líneas para crear grupos, lo dividiré de una forma distinta, de tal forma que haré uso de un bucle for, el cual se puede crear con la orden for. Este puede incluirse... Un parámetro o valor el cual se irá modificando en cada uno de los valores. Los bucles for se modifican con, con listas, con números enteros, de los cuales va incorporando valores. En estos valores también es posible necesitar otros tipos de valores, los cuales se escojan de una lista. Para ello se puede crear una lista, haciendo un nombre y dándole el valor igual, el cual define esa lista. Posteriormente podemos dar valores, los cuales se utilizarán para, para esa lista. Eh, los comandos en gmsh se terminan por punto y coma. Es importante y recomendable terminar todos los comandos en punto y coma, ya que de lo contrario no se ejecutarán. Esto es una cuestión muy básica y debe ser eh, tratada y aprendida desde el principio. Igualmente, podemos hacer uso de esta lista que hemos creado. Para ello, podemos invo eh, invocar cuál es el número de elementos que tiene. Para ello, debemos poner la orden almohadilla antes del nombre de la lista. De esta forma... Eh, estamos invocando al número de elementos que tiene la lista y no a cada uno de sus argumentos. Igualmente, para terminar el, un bucle, se termina con la orden en for. De esta forma, podemos utilizar un bucle para ejecutar archivos. Igualmente, podemos cambiar más valores. Por ejemplo, el, el nombre del círculo puede ser el número i, el cual se va variando desde 1 hasta el número de ángulos. El número de ángulos da la longitud total del, del valor. Como nuestro ángulo máximo será 4 y este tiene 5 valores, ya que empieza en 0, deberemos poner el valor menos 1. Ahora invocaremos en este comando el, el, el ángulo inicial, el cual es el valor ángulo y la posición 0, que es la inicial en este tipo de scripts. Igualmente, se puede hacer uso del de copiar y pegar para ir modificando el script, de tal forma que el segundo punto sea el, o ángulo final sea el ángulo y. El ángulo inicial no era el ángulo 0, ya que ese sería para el primer punto. Como estamos dentro de un bucle, lo sustituimos por su valor y menos 1 de tal forma que estaremos dibujando una geometría. Este archivo lo podemos guardar, dándole a Control-S o a Fichero-Guardar. Daremos posteriormente clic en Control-S. Una vez guardado, podemos rejecutar re el script, dando en de script. Podemos ver que se ejecuta, y que este no ha sido ejecutado de una manera apropiada, ya que existen puntos que no están dentro de la geometría que queríamos dibujar. Esto es debido a que cometimos un error, ya que en el ángulo final pusimos el ángulo en radianes. Sin embargo, el, pusimos el ángulo en su valor. Sin embargo, lo queremos multiplicar por pi para que este esté en, en radianes, en lugar de en, en las unidades anteriores. Una vez hecho esto, guardamos y rejecutamos, viendo que la, la geometría puede ser la que queríamos dibujar. Una vez hecho esto, podemos intentar dibujar la superficie. Para ello, haremos clic en planes surfaces. Y elegiremos las líneas del contorno. Podemos ver que al elegir una línea se escoge una única línea, no pudiéndose elegir más, pudiéndose elegir más líneas. Sin embargo, esto demuestra esto muestra que no son continuas, existiendo un gap o agujero entre ellas, De tal forma que este tipo de selecciones no dará lugar a una superficie que podamos completar. Podemos ver que no se da la opción de completar la selección. Por ello, lo que debemos hacer en ocasiones es hacer clic en coherencia. Esto nos junta en nodos o puntos que pueden estar duplicados y parecer ser el mismo. Sin embargo, después de la aplicación de esta orden coherente, hagamos clic otra vez en crear la superficie plana y seleccionemos una línea. Vemos que esta vez sí que se ha seleccionado todo el contorno, pudiendo terminar la orden de selección haciendo clic en la E. Podemos intuir que se ha hecho la superficie, pudiendo ahora mallarla en una y dos dimensiones, viendo sus elementos. Podemos ir al orden al, al archivo file, el cual no se ha modificado. Para actualizarlo, deberemos hacer clic en Edit Script de tal forma que ahora sí que vemos cómo se actualiza el script, con la orden coherencia y Curve Loop. Podemos hacer más opciones, o ir incluyendo más opciones en este script, como por ejemplo, podemos crear grupos físicos, los cuales pueden ser puntos, curvas y superficies y volúmenes, los cuales serán exportados como grupos para ser utilizados en otros programas. Por ejemplo, seleccionemos curvas, y seleccionemos esta curva, a la cual llamaremos carga. Podemos terminar la selección haciendo clic en la E, de tal forma que ahora ya se ha creado el grupo físico. Al acceder al archivo de, del script podemos hacer clic en recargar, de tal forma que ahora vemos que se ha actualizado el grupo de carga. Igualmente podemos hacer esto con otro grupo, el cual será el grupo apoyo. Hacemos clic y terminamos la selección. Igualmente podemos seleccionar superficies. Por ejemplo, la superficie que creamos previamente, la cual serán todos los elementos. Llamándolo todos elementos. Podemos volver al script, recargar, y ver que se ha seleccionado. Podemos ver que el nombre de la, de la curva física llamada como carga era la línea 3, y la, la línea de carga de apoyo era la línea 1, y como la, línea, la superficie de todos los elementos es la superficie 1. Puede parecer que la curva o línea 1 y la superficie 1 es la misma, sin embargo, eh, hacen referencia al número de línea y al número de curva. Es decir, las superficies o áreas están en una lista, y las curvas o líneas están en otra lista. Así ya habríamos terminado el, el script que teníamos previamente. Posteriormente podemos hacer uso de otros elementos u otras eh, características que tiene la creación de archivos o scripts. Como por ejemplo, se podría crear una cabecera para este archivo con otras configuraciones previas hechas. Por ejemplo, podríamos abrir un archivo que ya tuviésemos hecho, como por ejemplo este archivo. En este archivo podríamos copiar una serie de líneas, las cuales utilizaríamos para el comienzo del archivo, de tal forma que podríamos utilizar estos elementos y modificar nuestra macro de una manera sencilla. En esta modificación, por ejemplo, incluiríamos una bienvenida o título al, a los mensajes, el cual se, se mostraría en la consola de mensajes. La consola de mensajes se puede visualizar haciendo control L. Esto nos muestra cómo son los mensajes que muestra GMSH cuando se va ejecutando. Este, en este mensaje también se puede, mostrar, se puede ver que se hace uso de la orden if, la cual utiliza una comprobación para ejecutar otra serie de comandos. En GMSH no están utilizadas las opciones Else, de tal forma que si queremos hacer la opción contraria o opciones similares a If o hacer opciones Case, necesitaremos hacer un If para cada opción. Este ejecutaría la orden Today, la cual ejecuta eh, o busca qué día es hoy. Y si es distinto del 1 del 1 del 71, mostrará este resultado. Igualmente, a estos archivos de configuración sencillos, los cuales muestran mensajes, podemos utilizar otra serie de elementos más complejos, como podría ser una terminación del script. Esta terminación del script, por ejemplo, podría hacer opciones de exportación del mallado. Para ello, podríamos copiar la parte final de otro archivo o script que teníamos creado previamente, de tal forma que incluyamos otra serie de comandos. Estos los podemos ir explicando para ver qué hace. Podemos comenzar con una orden que muestre qué es lo que se está haciendo en la consola de tal forma que podamos visualizar posteriormente en la ejecución del script hasta qué paso hemos llegado y cómo ha sido ejecutado. Igualmente, podemos ejecutar en los scripts opciones de mallado, mediante las opciones de configuración Mesh 1 y Mesh 2. Por defecto, GMSH no muestra las opciones o no exporta las opciones de creación de mallados en los scripts. Sin embargo, es posible invocarlos. También es posible modificar las opciones de la configuración, las cuales estaban en el menú de GMSH en Mesh General las cuales eran element order using using-complete-ordens, de tal forma que estos sean invocados en el script. Una vez hecho esto, podemos mallar de, de forma adecuada o modificando también otros parámetros como el tipo de algoritmo de, de mallado, el cual puede utilizarse cualquiera de los disponibles, o a distintos algoritmos en 3D. Si queremos mallar con cuadrados, deberemos recombinar los, los triángulos. Igualmente, es posible reconfigurar en quad o hexas, los hexas serían más hexagonales y los quad intentarían ser más cuadrados. Igualmente, es posible crear superficies transfinitas, las cuales en rectángulos dividirían en una serie de divisiones cada uno de los laterales. Siendo los laterales opuestos de las mismas divisiones, el programa interpolaría entre un lado y otro lado, de tal forma que crearía un mallado regular. También podemos seguir visionando otras opciones, como eliminación de otros posibles nodos duplicados, al igual que hicimos con la opción coherencia anterior, para eliminar los nodos que estaban cercanos pero no eran iguales, podemos realizarlo con el mallado, de tal forma que una ubicación esté únicamente relacionado con un nombre de nodo. De lo contrario, daría lugar a un crack que es posible que no quisiéramos haber realizado en ese tipo, de tal forma que tendríamos una fisura en el momento de analizar la estructura. Igualmente, podemos ver las opciones de configuración del guardado, las cuales veremos posteriormente cómo se aplican en el interfaz. Pudiendo elegir como formato por de exportación el formato int, el cual es compatible con ccx, el cual se puede utilizar con, con el tipo de formato 39. Igualmente podemos guardar los grupos de elementos y de nodos que hemos creado. Este tipo de exportación lo podemos visualizar en la geometría. Para ello podemos guardar este archivo de script con control s y ejecutar el, el script con la opción reload script. Esto nos crea la geometría y nos ejecuta. Podemos ver cómo es el mallado de áreas y cómo se van nombrando cada uno de los comandos que se van ejecutando y cómo los archivos que, o comandos que, que invocamos con la orden print se van mostrando. Igualmente, de este mallado podemos observar en más detalle cada uno de sus elementos. Podríamos ir a Tool Options y visualizar cada uno de los elementos, de tal forma que podemos ver cada uno de los nombres de los elementos. Los nodos es posible que sea un detalle excesivo, sin embargo, en ocasiones es correcto visualizar que algunos nodos de unas zonas conflictivas han sido realizados adecuadamente. En, esta, en este mallado podemos visualizar cómo están los nodos en cada una de las esquinas. Igualmente, existen nodos intermedios en cada uno de los lados de los elementos, mostrando que este es un mallado de segundo orden. Este mallado lo podemos exportar mediante la orden File Export. Para ello, podremos elegir un tipo de formato, pudiendo elegir el tipo de formato para Bacus, el cual es el formato .inp, que es el compatible con CCX, o Calculix CCX, deberemos dar un archivo, el cual un nombre de archivo, el cual llamaremos file.imp. Podremos hacer clic en OK para ver cómo se guarda. Además, deberemos hacer clic en cómo, qué opciones se guardan, podiendo salvar todos los elementos y los grupos de nodos, haciendo clic en cada una de las opciones. Una vez seleccionadas, las cuales eran iguales a las opciones que creamos en el script, hacemos clic en OK, de tal forma que se guarda el archivo. Esto nos ha generado un mallado el cual podemos visualizar, yendo al fichero que, estábamos visualiz eh, que habíamos creado. Podemos ver que este tiene una serie de nodos, las cuales tienen las coordenadas x, y, y, z, y un número de nodo inicial. Podemos seguir avanzado en la visualización de este fichero, de tal forma que podemos ir al final del documento. En él podemos ver que existen una serie de nodos, o elementos, los cuales hacen referencia a nodos. Este apartado, este es el apartado de los distintos elementos. Podemos ver cómo es un set de elementos. En Este set es de nodos, ya que se denomina nset, y está con la tecla de nset. En el de todos los elementos nos ha mostrado la relación de todos los nodos existentes en la geometría. Sin embargo, en los set de las líneas de carga y de apoyos, únicamente nos muestra los nodos que seleccionamos. Igualmente, podemos ver como son los, los set de elementos, los cuales nos muestran los números de los elementos de la carga y el apoyo. Igualmente, el resto de los elementos. Este tipo de, de fichero de salida es posible posteriormente modificarlo, de tal forma que añadamos más información. Aparte del nombre del set, podríamos eh, incluir otra información, como por ejemplo el tipo de elementos. Para ello, podríamos elegir un set y escribir el orden del tipo que fuese, de tal forma que estos puede, pudiesen ser utilizados en, en calculus o Gmsh. Guardaríamos el archivo y posteriormente, al incluirlo en, en otro archivo de macro de CCX, con la orden include, podríamos utilizar esta serie de archivos y de nodos. Eso ha sido todo. Espero que les le sea práctico el, el uso de GMSH, ya que en ocasiones es complicado el acceso al, a la utilización de este tipo de programas. Este tipo de programas muestra la geometría y son de preprocesamiento. El, posteriormente habría que validar el tipo de mallado realizado eh, en otro programa, como por ejemplo en CGX, eh, ya que CGX es el programa que viene con CCX y ambos programas utilizan el mismo tipo de codificación, de tal forma que si funciona en CGX, y podemos utilizar y cambiar los grupos en CGX de tal forma que sean utilizables. Sin embargo, el método y la estructura y el menú de GMSH puede ser más práctico para la creación de la geometría, siendo una serie de comandos en CGX los que se utilizan finalmente para la creación del mallado, de tal forma que posteriormente se cree el script de CCX para el cálculo de los resultados eh, controlando las cargas en las zonas de apoyo y en las zonas de carga. podemos ver que hemos dejado muchos de los aspectos de GMSH que podrían tratarse. Sin embargo, el, el uso en profundidad de GMSH puede llevar o puede necesitar unos conocimientos más profundos sobre el tema. Por ello, se eh, analizará en otro vídeo otro tipo de usos o de, de tipologías y mecanismos de, de empleo de este tipo de programas. Eso ha sido todo. Adiós. Pasen buen día.